Ha, ha gastado igual, da igual. O sea, pero eso no es para la, ¿Esto no es para la tubería? Sí, ¿no? Ah, no, el change. Pero no es para. no, yo pues yo siempre pensaba que era para la tubería contra el plomo, eh. O sea, yo he estado haciendo eso a saco porque me creía que era para la tubería. ¿Qué coño? Pero no son los perros de la tubería, ¿no? Que eso, eso es a lo que tú te refieres, ¿no? Que me mejores. Que sería el tocho de 36. Me cago en la vida. Ya no, ya no lo gradeo más. En verdad es tontería. Porque es que no hay nada. Eso te dan tarjetas para abrir eh. Ah, ciertas taquillas con loot No me jodas, ¿en serio? La madre que me parió, no lo hago más O sea, full charge te... ah, Vale, necesito la pipa recargada, ¿no? Y acá gastado un material que te pide para mejorar la tubería Sí, sí, sí, ha sido mi culpa vamos. Completamente campeón luego no, no lo vuelvo a hacer No sabía, me creía que era para la tubería O sea, para que vea Eh, search Vale, pues vamos a ir regenerando mierdas Aunque claro, ya me consumí ahí 16, ¿no? Es lo ¿eh? ¿Qué bicho será ese? Ah, pues, es para atrás ¿Qué bicho habrá ahí? ¿Estáis escuchando al, al man? ¿Puedes ir un poquito rápido, colega? O sea, wow Andrew, no vea, ¿no? Cómo tiene lo tuyo ¡Mamá huevo! Ah, dale Fuera de aquí, cojones Déjame pasar Ahora sí me deja pasar Ok, está todo cerrado Lo he chequeado todo Esto está para pegarle Vale, desde el otro lado Ahí hay un bicho, ¿no? Vale, esto se me olvidaba Del tirón, ¿eh? O sea, del puto Tiri eh, Vale, necesito la tubería Cargar máximo Que se obtendrá por aquí Después de matar al bicho Supongo, ¿no? Y lo de agacharte a la C, Madre mía Qué locura eso, eh ¿Qué hay ahí abajo, tío O sea, que son bichos normales de los, de los pochos estos que van por el suelo A los eh, Silent Kill. Ah, vale, el atajo Espérate O sea, ya estaría hecho el atajo Vale, para el toda. Elevator up En serio, bro En serio, tío No pegas aquí, tío Es que no pegas, loco No pegas, tío No pegas Luego más adelante prácticamente Ya hay una parte eh, Que no me gustó nada Es, muy, es demasiado abusivo, ¿no? Para alargarlo no porque fuese una mierda, sino porque se me hizo súper incómodo ¿En serio? Hostia. A ver, ¿qué lado? Ah, por el Bendy, que es chiquito o algo Que claro, vimos al Bendy súper kawaii Pero este Bendy es un hijo de la gran <coughs> puta Vale, esto es para... Vale, esto es para el ascensor, ¿no? Me voy a meter por allí, ¿no? ¿Entonces? Bueno, en verdad no, porque sería un spoiler, claro Eso después se va a mover, ¿no? No hacen ruido, tío lo, lo... No hacen ruido, eso me, me ha defraudado Ahora lo verás, no quiero spoilearte eh, vale, vale, gracias campeón, Luego, a ver qué, a ver qué. Pero si dice que, no te, no, que te has que incómodo, a ver qué coño pasa. Seguro que ese man está vivo, tío. El HD del juego es un poco aturdidor, ¿no? Hermano, seguro que este bicho se va a mover en cualquier... Hostia, me he equivocado ¡Ja! En cualquier momento, yo de momento le petardeo. Nah, no creo, ¿no? O sea, le estoy pegando al suelo. O sea, golpes en el suelo, eh, pero de, como un loco. O sea, literalmente. Ey. No veas el ascensor, eh. Bailecito, ¿qué tal, campeón? se Jeffrey. ¿Cómo estamos, cachón? ¿Cómo va, por supuesto, este vienecillo con Flow One? ¿Y cómo te encuentras? Ahí estamos en el Bendy. Que guau, wow, aunque solo tenga cinco capítulos, como he dicho el lobo, son más extensos. Y. Uff, las mecánicas son, di son diferentes. Están guapas, es lo que estamos hablando, pero eh, son cintos diferentes, la verdad. O sea, me mola. Igualmente el juego está gracioso. Hermano, pero me deja salir o qué? Me va a tocar el bicho este Hola, grande, me cago en la leche Pollo, eh Ok Estoy bien, uh, qué alegría, me cago en la leche Ese Jeffrey poderoso vale, Además que es bien sencillo hey. ¿Y has visto algo de hacer O sea, después de haber terminado los estudios, campeón Super Jeffrey ¿Eso qué pasa, bro? Estamos cayendo Ya hemos caído, ¿no? Ha dicho luego que viene una parte que le incomoda Bastante, eso significa que tiene que ser bastante ¿Eh? ¿Esos son huevos, tío? ¿De alienígena, O sea, ¿eh? ¿Está otra vez el cabrón? ¿Es ahí? ¿El conserje mamá huevo? ¿Está otra vez ahí? ¿Ahí está? A ver, es un poco verse que no, esta parte, a ver Autosave, ok Ah, a reventarme de hostias con los huevos Y yo, es alien, ¿eh? Es una alusión a alien Está en la parte, a ¿eh? ver Hermano ¿Tú estás tonto? ¿Qué te pasa? Vale, entiendo que ¿Qué? ¿Eh? Ah, vale, vale, vale, vale, vale Entiendo ah, ¡Ah, hijo de puta! ¿Lol? ¿Ahora sí puedo matarlo? No ¿Eh? Vale, ¿y esto? Vale, yu, yu, yu, yu, que me curte en la cara, eh Tienes que darle a las palancas de, eh, del centro No tardes mucho, voy, campeón, luego La madre que me parió Vaya bosses, tío, estos son bosses Uah. Que no hay límite de araña, brutal, campeón Qué puta locura Joder, no es necesario esto, creo yo, eh Para... Vaya tela Para... Para churrarlas todas, ¿no? Estas de fruta, tío Bro, bro, bro, bro ¿Qué pasa? ¿Qué quieres que le vea yo? Me muero Yo es que tengo aranofobia Entiendo por qué te pareció un poco incómodo el momento Ah, tengo que darle varias veces más Imagínate cuando jugué a esta parte A ver, pero son como alienígenas, ¿no? O sea, está guapo, le parece un poco alien No te voy a mentir Pero lo veo como un boss de mierda, no, no sé eh, Sería la polla a otro boss Solo me queda esa Vale, ya son Sonradas de cojones, ¿verdad? ¿Sabes lo que te digo? <ríe> so. ¡La mega araña, gente! ¡Que lo habéis hecho a Peter Parker! Ahora sí que sí, ¿no? Le meto... ¡Yu! Que cambia cambiado hasta el Dark Souls, ¿no? Esto sí le voy a meter candela, ¿eh? La madre... Hermano, desaparecido... ¡Un pa' qué mamá! ¡Huevo! ¡What the fuck is going on? Eh, puedes bajar, tío De loco, ¿no? No entiendo, tío Tengo un puto punto de vida, ¿eh? eh sí, pero son arañas el bobbin ahora Corre, papá, corre Completamente run for it, run! O sea, es una locura Que no tengo vida o sea, aquí vendría bien un inventario completamente Porque aquí vas a, voy a morir 20 veces Para hacérmelo vos, ¿no? no tiene gracia O por lo menos yo lo veo de esa forma Mano, me acaba de partir el peso ello ¿eh? Coño, que me quiere comer Métele de putiazos cuando se pone ahí arriba Te cura ya, ve curándote con la máquina que tienes ahí Que te recupera vida En, en serio, la vida entera, qué locura O sea, lo de la barra dice ¿eh? qué fumada, tío Qué puta basura. O sea, me ha quitado toda la vida entera, básicamente. O sea, el proceso eh, de pegarle... Una cosa de la pared, eh. Qué locura, tío. Y Free, el luego Que pone en grande coffee. ¿En serio? Voy para allá del, del tirón. A ver, no sé, tío. Me recuerda a que... Bueno, me recuerda al primer boss del bendito. Del uno, Del tío vivo. ¿Sabe? Rollo de una, pero... Y, y, y ni eso. Y Ni eso. Madre mía. Voy rápido esta vez, ¿eh? Como ha dicho Lilo, o sea, literal. Que no sabía que le tenía que pegar tres veces, tío. Vale, el coffee. Ah, esta máquina, dices. Vale. Gracias, campeón, luego Voy a pelear aquí, entonces. Hola, señora araña. ¿Qué dice la tía? ¿Eh? Ven para acá, que te voy a pegar de hostias. Que flipa? Te voy a dar a la cara. Vamos. Hinchado, puta. Qué gracia, ¿no? Qué gracia, que, que me haga eso. ¿Eh? Voy pegando el mientras eh, va para de todos lados. Voy campeón en lobo, a ver. Bueno, si puedo quitarme del medio las pases está pestosa. Un momentillo. ¡Baja, perro! ¡Baja, guacho, guacho! ¡Baja, guacho! ¡Baja, guacho! ¡Baja! ¡Son pelotudos te los dientes! ¡Mamá huevo! Vale, vamos para allá. Para que no te peguen. Sí, voy de, del tirón. Y usa la máquina eh, con eh, conciencia, que son 15 pavos por uso. Es demasiado, sí, sí, sí. no, no, es mejor. Es mejor o ahora, por ejemplo No, si llego, claro, no creo que llegue, ¿no? ¿Dónde está? Allí Un das más y llego Uf, son, Es mucho, es mucho, sí, sí, es mucho, tienes razón Es que son demasiadas arañas chicas también, tío, o sea Bueno, arañas, ya me entendéis Ya tiene que morir, ¿eh? Fuck off, bitch de puta, tío, te parecerá bonito, ¿no? Te parecerá bonito Vaya tela, vaya copy-paste Te has lucido, me tiene contento, compadre Me tiene contento, churra ah, Hostia, que son bichos de estos, igualmente Que cambia hasta armario, ¿no? 64 eh, eh, Lo siento, voy a hacer esto porque me da un poco de asco ah, Un poquito de asco Yo creo que aquí me van a dar algo, ¿sabes? Al hacer esto, el lobo mataría a todos los huevillos Estos seguro también me da fatiga hermano vaya, vaya primer boss Basura, ¿eh? Vale, vale Al parecer se fue la luz En todo el pueblo ¿En serio? Y tal Tan mal tiempo hace allí, campeón ¿Qué habéis enseñado ahora? O sea, aquí, bueno hace, hace sol Pero porque creo que va a llover en breve ¡No miento! <risa> o sea, yo creo que ayer puto lloverá Tío, increíble Tío, sé que no sirve de nada Pero la verdad es que relaja, ¿eh? Bueno O sea, aquí Bueno, es que incluso ha llovido poquísimo Como ya sabéis, ahora ha llovido Hiper poco En comparación con otros años Recargo la tubería, ¿no? Vale Un chair Vale, el tirón Ahora vuelvo No quiero eh, gastar batería No pasa nada, campeón Que enseñe, ya me jodería Espero que vuelva pronto también la lucecilla O sea, literal Y que vaya putada Porque eso, si no tienes una regleta de, esta, de, de subida eh, Se te puede reventar Bueno, no el PC Sino cualquier cosilla, ¿no? Obviamente O sea, electrodo, cualquier electrodoméstico incluso Lo recargo A ver, que Supongo que la habré gastado ¿No? O no Está en amarillo ¿Puedo darle más? Espérate, le voy a dar más, ¿no? Ah, ya no puedo más O sea, ese filito me da para abrir la, la... Espero no encontrarme ningún bicho para no tener que pegarle, tío Vaya tela O sea, se ha lucido, tío Me tiene contento el vendido este, ¿eh? Me tiene contentísimo, me cago en su puta madre, de verdad, ¿eh? Qué, qué reutilización de boss O sea, no me mola nada eso No, no sé, este boss no me ha parecido un boss serio me ha parecido más bien un puzzle, ¿sabes? Que otra cosa. Bueno, es que el juego en sí es un puzzle. O sea, literalmente. Espera un momento, voy a. No, nada. Vamos a hablar. Saldrá el bicho, cabrón. Tío, me ha pegado un susto, no, seguro, tío. Cada vez que hay una bocina esta, me pega un susto, tío. Saldrá nuestro colega de la tubería. ¿Dónde estás? ¿Dónde coño estás? La pena no ver a Boris, ¿no? O sea, es un poco sadness, ¿no? No ver a Boris en todos los putos vendidos, tío No sé, sea, a lo mejor aparece después Pobre Andrew, que está marcada ya te... O sea, es rúnica pero es buena, ¿eh? Boris está muerto, ¿en serio? ¿Aquí está muerto? ¿Y no es Hunter? ¿Ay, verdad? O sea, ¿qué? ¿Es Hunter, no? Qué fumada, entonces ¿Se lo, han... Se lo cargaron Sí, sí, sí, claro, pero... ¿Eh? ¡El, el Bendy Kawaii! ¡Eh! Hey, kawaii! ¡Sukei, sukey Ey, guapísimo Ese bichín, tío Qué, qué gracioso, tío Ven para acá, mamá guapo. Vente, vente a jugar un poquito Conmigo al Fortnite, tío Que tengo subiniveles Ven, ven No, más arañas No, tío No me digas que está lleno de arañas De estas, tío De verdad No me digas que está lleno de arañas Estos niveles de arañas mmm, Son un poco complicados Porque el personaje Como que para abajo No va muy bien Ya <risa> anima, hay más Ah, menos mal por suerte, es un poco pesado O sea, si es así, iba, iba a ser un poco pesado Por eso lo, de, lo decía Vale, punto de spawn y eh, zona Vale, pues empieza el eh, capítulo 3, ¿no? Mañana... ¿Y yo? Mañana le podría pegar un burst Pero grande para terminarlo Pero no, no quiero, ¿no? En plan, forzarlo Pienso, claro Si es que si lo fuerzo no me... No, no... ¿Y yo? ¿Y eso? El juego de, rendir, de, o sea, de, de, de rendimiento está un poquito... ¿Me entendéis, no? O sea... Hay cosas que se pueden pulir Que, coño, ya no hace calor ni mucho menos Pero ha pegado una baja de FPS ahí bajando, que flipa ¿Ese no es el anciano del final del 1? es el de Spiderman, o sea, literal, ¿no? Ese es Joey Joey, ¡ah! El que te habla en el 2, ¿no? O sea, perdón, en el 1 Hostia, la leche, entiendo Vale, el de las cintas del 1, ¿no? O el de este. Ya me está confundiendo la historia, tío. Un poco, lo siento, eh. Si confundo ambas cronologías. Pero no es eh, 100% Joey. ¿En serio? ¿En serio? ¿Es un fake impostor? Hmm. Habrá que matarlo. No es un Boris, ¿no? Para cogerle cariño y después matarlo, seguro. Igualito que el Boris, tío. O sea, literal. ¿Cómo le hace eso a la perra, eh? No exactamente. A ver. Tío, no me jodáis. Es el de Spider-Man, eh. ¡Follow me! But mind your step. Uh. Ya me jodería que está lleno de sorpresas. Trae a hacer si no, vaya calor. Yo, yo, El estudio yo, yo, yo, yo, yo, Literal Vamos a ver que, que no se muestra El mamahuevo El mamahuevaso hey. Tío There is always hope Ok, siempre hay esperanza ahí, ¿no? Es el puto biocho, tío. no me jodáis, tío Estas, estas partes así son V8 completamente ¿De Grefg? Es la vela, tío. Vale, está aquí, digo, como un cojones? La verdad, venga. Dime la verdad. O sea, él vive aquí? Joder, macho. No vea, ¿no? Vale. They've taken over the old jet workshop just beyond the sewers, trying to bring what they call order to this world. Pero porque qué él no se ve afectado, tío? O sea, por la tinta. O sea, bueno, de momento, claro. No sé, es raro de cojones eso. Bastante. O sea, vale, tenemos que encontrar eh, la vaina. Mira, ¿por qué? Above all, look about all, all, never for... never vale, nunca olvide. ¿Qué trauma, no? Entiendo, o sea, es la memoria activada del man, ¿sabes? Claro, claro, si es que él es el creador, ¿sabes? De esta puta vaina, literalmente Solo la memoria, qué gracioso Súper extraño, ¿no? Este momento del juego O sea, no sé, raro es de cojones, ¿no? O sea, ¿cómo nos ha ayudado? O sea, el creador del de, mundo de Bendy, de de, de y Machine, ¿no? Y tal ahora mismo, o sea, un poco raro. O sea, no sé, no, no sé cómo encajarlo. O sea, nos está ayudando, nos ha, nos ha hecho carrito. Pero eh, porque la conciencia es buena, pero él es malo, entonces, ¿no? O sea, lo increíble es que. Ah. Aquí está su tumba, tío, mira. Increíble, ¿eh? O sea, ya ve, o sea, vivió set, set, bien, bien poquito vivió, tío. 70 años, tío, se ha vivió, ¿eh? Ambos son buenos. Es Joey, claro. Es verdad, verdad, perdón, perdón. Es yo, Usa pencil and ring, o sea, ya ves Solo, solo un puto... Eh, un puto... <ríe> qué grande, tío. Un puto lápiz y, y, y sueños, ¿no? Mola, mola esta... Esta parte mola. A ver, le cogen más cariño, ¿no? A lo, los personajes. Por eso he dicho que los dos están muy bien, porque tienen una profundidad muchísimo más elevada de los personajes. Entonces están como muy perfilados. Mola. Pero, joder, tío. O sea... Eh. ¡Bendy! de tu madre! Pero no te encariñes con él, al menos no demasiado Sí, va a pasar igual que Ojo Loco Moody en Harry Potter Cuando la vi con Nicole, eh, chicos, sablazo Que le pegan al pobre hombre, me cago en la leche O sea, va a ser un Boris, ¿no? 2.0, increíble, o oh, no eh, A lo mejor es malvado A ver, si nos ayuda de puta madre esa Igual no, a ver, la otra vez No hay nada No hay nada de drop, voy a recargar como he dicho el Lobo Aunque sea, o sea ya que es gratis de una Ah, no, o sea, me he equivocado Esto, esto es un upgradeo No lo no hago más upgradeo, ¿eh? O sea, bueno, ese es el upgradeo que debo hacer Pero no, no pierdo más, ¿no? Esto sí, ¿no? Para recargar la... O sea, la, la, la tubería Esto sí Que ahora estará cargado obviamente, ¿no? Supongo Siento ir lento Pero es que me gusta lootear toda la mierdas, tío ¿Qué hay? Eso no lo voy a pillar O sea, eso es comida, simplemente Nada, nada, nada Vale, pues nos vamos en la otra dirección del Tiri Y seguimos avanzando Todo el checkpoint, ¿sabes? Bueno, la otra dirección Tengo que darle aquí, ¿no? Vale, la comporta abajo Y eh, no more, ¿no? O sea, y esto me queda... Esto es rayante, eh, o sea, la... No sé Eso es para pillar baterías, ¿no? Pero nunca se pillan O solo he depositado una eh, Un safe area, stay together, dead Ok, vale Muy, muy bien O sea, aquí habrá eh, mamá huevos ¿no? Para pegarle ya puteazo No, no, hide, no, tío Esconder, no me, me, me creía que ponía... Ya me entendéis No, check Y yes, ese eh? Search, aquí hey. Dame cosas, coño Que lo necesito para guardiarlo, coño Madre que me parió, eh Mamá huevaso Vale, full luteo O sea, lo de, me ha dejado flipar lo de las taquillas Qué raterío, tío O sea, yo pensaba que era algo bueno y positivo Pero no o sabes positivo, sí Pero no, no, todas las ta, no todas las taquillas tienen un, un drop O sea, ni de coña Ni de coña Nada, absolutely nothing Vale, por aquí se supone que debemos de ir Por aquí Si me tiro Me voy algo guano, ¿no? Son muy pocas O sea, claro, las que te dan cosas Es que es la cosilla Nada, son para la huerta, ok Y aquí vendríamos y nada, ¿no? O sea, va o sea, ne, ne, ne, chi, chi, chi, Por aquí, por aquí Lute, loot, loot, Ah, vale, estoy parado, por aquí no era ja, ja, XD, XD. salto allí estoy Wow, Increíble Guapísimo. pero eh, las taquillas eh, Que arriba pone safe and, and sound Es donde puedes eh, utilizar las llaves esas Ah, safe and sound, o sea, ahí Qué gracioso, yo me creía que eran todos, coño ¿En serio? ¿Qué cojones? Si, o sea, si hubiese mirado a... Ah, ¿eh? No me jodas, tío Venga ya, tío de verdad, hermano Es que lo peor de todo es que te escondes en una caja Que está abierta enfrente suya Y el bicho desaparece ¿Qué sentido tiene, cabrón? El bicho viene y te revienta, ¿sabes lo que te digo? De una Eh, me deja pillar, ahí está ahí. O sea, la cajita de Bacon eh, Street Dale ahí, agáchate, huevo. Vale Eh, nada, no, o sea, primero esto Su sombrero, ¿no? Del man, tío Amazing Vamos a darle ya Que me gustaría terminar este... Bueno, yo creo que sí Me daría tiempo porque el otro estaba incompleto O sea, me faltaba solo nada, un push Y mañana me termino el juego Puede ser Vale, ahora viene un Jansker, seguro Donde no sé, pero vendrá Esto ha hecho que... No se abra, ¿no? Ah, vale, el otro site sí se ha abierto Mantenimiento, ¿no? Vale Mantenimiento se abrió Y de aquí eh, vamos a lootear todo, ¿no? ¡Hala! Esto sí tiene eh, vainas, tío Qué gracia me hace pillar los lo de estos tío Las monedas, ¿sabes? En el puto juego me parece súper anticanónico Y me recuerda muchísimo al Fallout Es que es lo mismo, tío, pillar de moneda en moneda Vale, un lock, o sea Tengo, tengo energía, ¿no? Energía En el tirón safe. Voy para allá de todos modos, ¿eh? O sea, un momentito Pues seguramente aquí vaya a venir el... Si va a venir un Bendy O sea, perdón, un, un hijo puta Mamá, ¡guau! Aquí estamos, vaya locura, eh. Lo que había que hacer en el nivel de ayer, vamos, me cago en la leche, la puta madre que le parió. Qué fumada. El primer boss, bueno, un poco decepcionante, en cierto modo, pero no sé. Es el primer boss. Esperemos que pasa. Que, que a ver qué pasa luego, ¿no? ¿Qué tal, campeón de Super ¿Cómo estamos? Y esto. Vale, eh, esto abierto ahora. Ah, vale, para empezar a adelenar mierda. No, supongo. ¿Y cómo fue la mañanita 0 2? Y estamos en el tercer, cap pero el tercer capítulo, sí. Son cinco, como he dicho el lobo, o sea que. A ver, intentaré terminar hoy del 3 al 4 eh, Y dejar para mañana el 5 eh, Si mal no recuerdo, era por aquí, ¿no? Esto, el ascensor, ¿no? Lo que, lo que he llamado ha sido el ascensor Tío, un ascensor es igual a Boris, ¿eh? Literalmente Y hemos conocido ya a Joey eh, Ahí que lo no hemos visto hace nada eh, Tres segundos Y me ha hecho gracia que sea, pues eh, La conciencia, la memoria, ¿no? De Joey Vale, vamos a empezar a drenar Y podemos irnos a hacer puñeta Ahí ¡Al carajo. Eh, si me dejo eso, apaga Seguro que viene el, el maldito bicho, tío area, eh, ¿Solo ha quitado media? Ah, vale, para que yo me pueda tirar, ¿no? Entiendo Uf, mal rollo, ¿no? Qué paranoia y eso Ah, vale, o sea, ¿ahora empieza a drenar o cómo? What? Vale, le di otra vez no, eh, vale Me piqueo a la sala principal, ¿no? Donde vengo yo, que es allí Pasará del tirón Ese edad me mola muchísimo, eh, no, coño Está bastante guapo el dance ese hay bicho tío Y ahora es un bicho punk, loco Dios, un bicho, dice Hermano, ¿pero dónde habéis salido vosotros, y yo? ¿Del cyberpunk 2055? O sea, what? Qué paranoia, o sea, qué cambio tan... Dime, campeón, Fanzero, tú Qué cambio tan anticanónico, ¿no? O sea, digo claro uh, Un poco, What the fuck, uh, nice. Voy a poder hacer el upgrade de ese. Esto da, dándole hype, ¿no? De una, a ver. Por aquí será para drenar la otra parte, ¿no? Supongo, uh, wow, wow, wow, un upgrade de, de, de experience, nice. Aunque me temo que aquí habrá algo, ¿no? Sabías que Blancanieve era, eh, Era español. ¿No es en catalán? Blancanieve ni vea, campeón, la verdad, los clásicos de Disney en cierto modo son play, seguramente, es normal Ya me jodería, o sea, ellos tenían el potencial, ¿no? En aquel momento ¿What the? Pero lo pasa que después pues, lo convirtieron en eso, ¿no? En, en cuentos tradicionales, que ya de por sí eran cuentos de antes Lo que pasa es que tenía pues un nivel de cringe bastante elevado Lo crearon dos chicos catalanes Bueno, pues no sé, es gracioso, ¿no? Al fin y al cabo que sea español, ¿no? O sea, en sí... Pero, como todo, o sea, a lo largo de, de la historia, no como. Coño, eh, eh, ¿dónde era lo de.? Eh, que le pusieron. Ah, eh, lo vi en lo de Luisito comunica que le habían puesto a lo mejor a un sitio en el cual fue un puto colonizador y los nativos lo mataron, le pusieron su puto nombre. O sea, es eh, como, wow, en serio. <risa> ¿Sabes lo que te digo? En plan, no, no de los nativos que desafearon su seis, ¿no? O sea, de, del play no, no, no. Del man que fue a conquistarlo, ¿sabes? Igual niño se lo quitaron y después de más de 30 años eh, lo han podido recuperar no o sea, a ver, es eh, el, el, el, el puto capitalismo, ¿no? De, de lo que realmente, pues, generaba mucho más en aquel entonces Y algo a lo mejor que no se daba a conocer, pues lo plagiaban, ¿no? Al fin y al cabo Eh... What the... Tío, me está rayando, o sea... Tengo que presionar, o sea, no, no, no, no no Pero de, Ah, sí, sí, sí Por aquí, ¿no? O sea, ¿esto no era para presionar el, el cacharro? O so sea, what? Creo que lo he hecho todo, tío Creo, ¿no? ¿Tendré que ir otra vez a drenarlo? O sea, what? ¿Bajo de, de nuevo o algo? el tiro? O sea, ah, vale, aquí habrá otro pitorro, ¿no? Eh, no me jodas que viene el bicho. Eh, esta parte es liosa, no me acuerdo cómo la hice. No pasa nada, campeón. Luego, vaya. Así que todo en el juego es re lioso De verdad, tío. De verdad, y. De verdad, esto esta, es que no me parece justo en el juego, tío No me parece nada justo se, se, Dependiendo de donde te, te pille, te puedes esconder o no, tío Literalmente una puta basura el mecanismo que tiene el 2 De darle un poco más de vidilla y hacer que un capítulo de media hora dure una hora y media Eso no mola, tío, no mola O sea, si el juego tiene 5 horas, se acabó, tiene 5 horas No la cagues, loco O sea, por a 10 euros El God of War a mí me ha sorprendido lo poco que han venido cuando, cuando salió El God of War porque la Nintendo Switch no se puede craquear los juegos en cierto modo O sea, se pueden pero con el Yuzu Y un juego que sale para la Play 5 que es oficial No, entonces solo vende Lo que patrocina que Aquellos que tengan una, una PC, o sea, una Play 5 Entonces es normal, ¿no? En comparación a lo mejor con el Pokémon, es normal, ¿no? Es Nintendo o es sea, algo que todos los niños lo tienen Es como la consola de los niños pequeños, ¿no? O sea, realmente Habrá gente con pelo en los juegos que la tenga, sí Pero una consola de niños Ah, más que nada, ¿no? O sea, no es un PC, no puedes hacer nada más allá de, de jugar a juegos a 60 FPS. Me esperaba más gente, pero no, eh, tampoco. A ver, God of War, la verdad, tampoco tiene que ser obligatoriamente algo que venda sí o sí, menos un juego que sabe. Está guapo tener toda la trilogía, o sea, bueno, toda la sacantera de God of War, pero la peña se va a seguir queriendo quedar, ¿no? Con, con el God of War, ya me entendéis, ¿no? Eh, original, ¿no? De todos. Tío, un poco basura, ¿eh? Un poco basura, tío. No me ha molado que me haya tirado aquí atrás, loco. Para nada, ¿eh? O sea, increíble Esperamos que este, este año es el, el peor año para los videojuegos, ya os, os lo he dicho Es el año en que menos van a vender Y es normal que vendan menos, es más que obvio Este, este año los juegos triple A, ya me entendéis no. De aquí vengo yo, tío, o sea, me estoy rayando muchísimo Sí, ¡ah! ¡Su puta madre! La verdad es que sí, que es lioso, ¿eh? Campeón, dos de ventas, una semana atrás el lanzamiento eh, El God of War dice a ver, es eso, hay que tener en cuenta que una Nintendo Switch es algo que cualquiera puede tener, una Play 5 no todo el mundo lo va a tener, ¿no? Obviamente, o sea, literal, o bueno, mejor dicho, nadie se va a comprar una Play 5 en el 2022 sabiendo que es una Play, al igual que una Nintendo Switch, por ejemplo, para gente ya, ¿me entendéis? Con su trabajo y esas vainas, o sea, vaya, si un niño se compra una Nintendo Switch por su propio medio, lo dudo muchísimo, ¿me entendéis? Un regalo y ya estaría, 120 millones de euros, ah, en total, más de lo que la Play se merece. No, a ver, no, no, pues yo, eh, si os soy sincero, no, no, joder, fui al game con Nicole y me dije, quiero una Nintendo, y digo, cómo que Nintendo, que polla, mira, o sea, estoy suscrito en el Canecro, si me toco una de las 10 Nintendo LED, de puta madre, le doy la Nintendo LED para Nicole y yo, me quedo con la antigua suya, de puta madre, pero, más allá de eso, que fumada, hermano, o sea, para que después te peguen un estafazo por 70 pagos por los juegos, y después si lo, pre, lo preordenas vale, tiene un pase, pero, vamos así, es una consola que, sabe, rollo... Para un streamer está bien, pero un niño se va a quedar en plan, hasta los cojones de jugar a un juego solo cada año, ¿no? ¿Sabéis a lo que me refiero? Eh, ¿Qué padre lo va a comprar un juego a un niño, tío, de 70 euros? ¿Y Pokémon de murió de ventas en tres días, imagínate? Nada, pero es eso, campeón. Tampoco es algo... Yo qué sé. Me, ambas cosas me importan poco, ¿no? O sea, Pokémon y lo que es God of War, como que me, me suda un poco la vaina. Me, me la pela. Eh, si lo hubiera sacado en más plataformas, ¿habrían vendido más? Claro, campeón. O sea, es la cosa. Obviamente... Es de decir, que God of War eh, ha sorprendido, me ha sorprendido más que, que Elden Ring, en cierto modo. Por las mecánicas, bueno, por la mecánica no, sino la historia tan bonita que tiene, ¿no? Obviamente, Elden Ring también, pero son juegos diferentes, por ejemplo. Pero Pokémon, yo qué sé, o sea, yo qué sé, yo, yo, yo por ejemplo no me pondría a jugar en Twitch a un Pokémon. ¿Me entendéis a lo que me refiero? Quien juega a Pokémon en Twitch son gente, creadores de contenido grandes, famosos, ellos, tías con tetas, ¿sabes? Que te pega un tetazo y te quita las tonterías de ese palo, ¿sabes? Pero en Twitch. Eh, no no sé lo veo guay o sea está gracioso y tal pero más allá de eso no veo una lógica aplastante ah, no sé es como el Pokémon eh, de play que es eh, exclusivo eh, de X consola yo no know? nada campeón pero es eso o sea el rollo fanboy de Nintendo versus el mundo es lo mismo a mí me da, a mí me dan ganas de jugar solamente eh, por aquí en este enfrentas la ambientación y eh, que soy yo pero si tuviera que quedarme con la mitología sería nórdica claro a ver obviamente God of War <coughs> Es algo que realmente me gusta más, ¿no? Es normal, ¿no? Más que obvio, pero por lo mismo, ¿no? Al fin y al cabo O sea, Pokémon se queda en un plano secundario O sea, es, sí Es el creador de los juegos RPG En cierto modo, así, estático Rollo, ok, Nintendo 1990 y tal eh, De puta madre en adelante Pero ahora mismo, yo qué sé, ¿sabes? Para alguien eh, literal, ¿no? O sea, para alguien como Canegro Sí le renta. Pero, por ejemplo, para mí Yo no me compraría exclusivamente una Nintendo para jugar Ni ni, ni se me daría bien ser un creador de contenido de Nintendo O sea, Mano, te pegas, te mueres de hambre en Twitch O sea, no es por nada, pero es que ¿Quién coño ve juegos de Nintendo? O sea, me, me, me refiero, en plan los juega los los juega Chuzo Montero, yo lo veo Obviamente, pero más allá de eso No hay, o sea, Twitch no tiene la categoría en sí Ahora el Pokémon, porque ha pasado una semana Pero dentro de dos semanas ya veréis quién coño juega a Pokémon Nadie, <risa> literalmente Vamos a sacar un trailer de Record Ranaro donde sale Buda ¿Buda? ¿Serio? Qué raro, ¿no? O sea, a ver, obviamente supongo que los gigantes Se referirán al Tíbet, por eso lo habrán hecho Pero será un DLC O sea... O sea, perdón, ay, Record Ranaro. eh, la, la, la serie, coño, me, me he ido, me he ido, me he ido de lleno <risas> Me he ido de lleno, me he ido de lleno Literal, eh, es diferente, es normal A ver, dará meter más dioses, ¿no? Pero eh, nadie se compraría eh, una Play para nada a ver, es que la Play 5 y una Nintendo Switch ahora mismo para mí es lo mismo, supone lo mismo, un gastaros dinero estúpido. Rollo, los niños que la tienen ahora porque se han regalado sus padres de puta madre. Ok, o sea, no el dinero que ellos han trabajado ni nada de eso, no la ha costado, lo entiendo. Entonces, da ahí a que no le den, ¿me entendéis? Como la trascendencia que tiene una, una consola portable que para mí de pequeño era muy valiosa. Ya sabéis a lo que me refiero, yo me iba por ahí, o sea, yo tenía que ir a vuelva al hospital a mi madre y yo me llevaba la puta eh, Nintendo, o sea, a la puta Game Boy, hermano, o sea, jugaba a jugar punta para ellos, o sea, pero flipantes, pero claro, o sea, eso ya ha cambiado, ¿no? Ahora los niños se llevan. Una puta Nintendo Switch, o sea, es así en el mundo ca capitalista y las consolas eh, que la camuflan como que son para niños, pero no son para niños, ¿no? O sea, ya sabéis a lo que me refiero. Vaya parte tan agónica, tío, o sea, lo juro, ¿eh? O sea, esta puta parte no tiene sentido. Y yo, de verdad, tío, qué asco, tío. Eh, Confío en que Zelda salga muy bien. Zelda, bueno, es eso, pero eso es eso, son juegos muy de aquella manera. Nicola Tesla eh, contra FBU, eh, No me jodas, eh, hay un emoji de eh, lecho ¿le he Sí, ayer eh, Avezari lo puso, exacto Y le digo, ese es el Pokémon, el cerdillo ya Ese de los nuevos Pokémon, literal, hombre A ver, eh, me he visto el juego de pa, O sea, de Cabo a Rabo ya, no al ver al Canegro Literal, macho pero está guay, a ver si imagináis que me toca la puta Nintendo Sería una triunfada, ¿no? En verdad, pues sería como saltarme todo el proceso ¿Quién coño va a pagar, mano para una Nintendo Switch? ¿Sabes lo que te digo? En el 2022, nadie O sea, a eso me refiero <risa> A no ser que sea yo qué sé Yo, Valtero, Nacho, con mentalidad en plan rollo Voy a jugar Monster Hunter, cosas así Y ni eso, ¿sabes, ¿Sabes lo que te digo? ¿Para qué quieres comprarte una consola para jugar solo un juego? Es la cosa gracias campeón por eso mega que habitado, Mariana, poderoso que hey. de security Breaks sale el año que viene será única y exclusivamente de play sí. no me la voy a comprar por mucho que de me play, ponga, no. pues o sea, alguien tiene que pensar igual con el go pero como mucha gente es fanática es la cosa. de la saga y no Se tienen play 4 o 5 tienen que comprarla más ingresos Ajá. para play cuando ya nadie lo juegue entonces lo sacan en el resto de plataformas para que siga vendiendo no me parece Era, que esa estrategia de marketing es la misma que ha utilizado Campeón y luego eh, Pokémon Pokémon que ha pasado, si Pokémon hubiese vendido poco ¿Qué habría pasado con el precio? Estable y subida ¿Qué ha pasado cuando han vendido más? Se baja, ¿por qué ello? Porque a Nicole incluso le llegó un reembolso de que el juego había bajado ¿Sabéis? Contra más vendas más el precio va a caer por los suelos O sea, no sé Es que el mundo de los videojuegos por eso me da un poco de coraje y Me da rabia porque tío, o sea, venden una puta consola Por ejemplo, da igual la Play 5 O la, o la Nintendo Switch, hermano, que es que un Nokia del, del 90 Tiene más potencia que esa puta mierda Y la peña se la sigue comprando solo porque le trae Retro Nostalgia, que lo veo bien, hermano Pero yo qué sé, tío Si Nintendo me dice hoy, yo, compadre, papá papajito, toma la puta Nintendo Switch Le como los morros, ¿no? Gracias, hermano Pero pues, ¿sabes? pero si no, yo, si, si es, es pagando Imagínense, o sea, que le den por el culo o sea, que te entras en un game y, y ves que le vas a pagar más de un mes a un puto trabajador que está allí sin hacer nada, compadre. Estafando a niños cuando le van a dar una puta Play 5. Eh, se la venden... Eh, bueno, se la compran a 100 pavos, compadre. Porque no se la pueden comprar a 50. Pero que tienen cojones las cosas. O sea, yo me, me, me indigno, tío, con ese tipo de mierda. O te metes en cualquier puta página y es rollo. ¿Y yo quién coño te va a pagar? Por una puta. Nintendo. Un de, eh, de ciudadanos ciudadanas y ciudadanas para hacer un anuncio para llamar Machista choque a Pablo Motos. Y a Pablo Motos porque un día en el hormiguero fue... Eh, esa Pataki, la mujer de Chris Henderson. Sí, esa mujer todo graciosa, ¿sabes? Eh, o sea, el nombre ya es apoteósico esa Pataki. Eh, y eh, la de los ojos claro verde, ¿no? Y están haciendo promoción de una marca de ropa interior de mujer y le pregunta algo de ese tema. Y después de Pablo Motos, como de respuesta, enseña como siete vídeos de preguntándole lo mismo a hombres más antiguos. Qué locura. Qué raro, ¿no o sabes? El choca. De machista el choca. Yo qué sé, o sea... No sé. Nada es que... A ver, he de decir que Irene Montero Irene Montero tiene... Bueno, es que en Twitter no puedo hablar de esto Pero ahí nadie lo hace Irene Montero tiene cantidades de montañas blancas Que la mujer esa se despierta Y tiene que tener la nariz eh, Pero pero váyate, La tiene que tener a las 3 de la tarde la mujer La tiene que tener descuartizada, chiquillos. Ese, ese tipo de personas, obviamente, como ya sabéis Por supuesto, lo que es, ¿no? La política española son cafres, tío O sea, son deficientes mentales Son personas que no consiguen ni, ni no cagarse encima Obviamente, al día de hoy Pero eso es lo más vergonzoso de España, ¿no? Y en el vídeo eh, decía una tía, si fuera un tío, eh, no me preguntaría eso. ¿En serio? Vaya tela, o sea... ¿Qué coño? La que se acuesta con él, eh, con el que has dicho antes, eh, es la Irene. O sea, eh, con Pablo, eh, con el puto... Ya ves, tío. Pablo Escobar, iba a decir, tío. Increíble, o sea, el man ese... Vaya tela. Normal, campeón, normal. no. O sea, No, no, es que es flipante. Es una locura. La verdad, mirad la política, o sea la política, la, la política española es el Gran Hermano 2.0, o ¿sabes? Qué puta vergüenza. Ah, de verdad, tío. O sea, de pequeño, no sé. No, el puto, o sea, España iba mal, pero, ¿saben? No, no de este palo, o sea, parece como y circo completamente, nunca mejor dicho, cuando lo dimos en, en tercero, tío, de la ESO, hermano, o sea, wow. No sé cómo tienen la puta falta de, o sea, la, la falta de, de capacidad crónica, tío, de decir, bro, ¿cómo me voy a poner aquí a forniquear, tío, en sistemas políticos, loco? O sea, ¿qué cojones, tío? Es un plan de boicot de ese hombre. Tío, gracias, Bendy, por volver o eh, por obligarme a hacer otra vez el trayecto entero. Es súper agradable, tío. Me lo paso muy bien jugando eh, todo el puto rato de la misma forma, eh. La puta madre que le parió, tío. O sea, está fatal estructurado esta parte, tío. O sea, Hyde, ¿cómo me la polla? Eh, ha Chido, muchas gracias por ese evitado. ¿Qué dices, gachón? Es el man, eh. Y yo pilla el juego de Star Wars, eh, que ya lo dieron. No, no digo nada. Y a daré vosotros una también. Oportunidad. Baja dos pasos y te dejaré unirte a mi lado nuevamente. Pero si ¿Me prefieres tormenta? morir que subir esas escaleras. Nicole te lo ha dicho a ti, yo no digo nada. <risa> Nicole prefiere. Pre, Nicole prefiere morir a subir las escaleras, ¿eh? Literalmente. Literal, En ¿eh? la cabeza de Irene, voy a coger una parte del hormiguero sin ver, eh, sin ver el contexto que haya, eh, claro, para joderle la carrera. O sea, es una locura. O sea, da igual que sea Pablo Monto que sea, que sea una persona facha, literal, o lo que sea, ¿sabes? Pero. Tío, o el choca, hermano. O sea, que, que tiene que ver la perra esa eh, en tu hermano. Igual que el hombre ese mayor, Luis Enrique, ¿no? O sea, ellos. Le hace raya a tu hijo, compadre. A tu hijo jugando al LOL, ellos, O sea, tú eres tonto, ¿qué te pasa, compadre? Vaya tela. hijo triunfado, vamos. O sea, ya ves. Parece súper denigrante. O sea, ¿qué cojones hacer fútbol aquí en Twitch, tío? O sea, ya es demasiado, demasiado. ¿Me entendéis, no? Déficit de. Ellos, o sea, la peña que ve fútbol, mano. Lo respeto, pero compadre. No sé, como un mono que se tira la, la puta mierda, ellos. A la cara y se le cae. En plan, lo tira para arriba y le cae la cara, ellos. No ve a fútbol, ve otra cosa, ellos. Ponte a ver un puto. Yo qué sé, tío. O sea, episodio de Futurama, literalmente Escribí rápido Gracias, cachón, por esos mega de Vitardo El Luis Enrique, sí, sí, o sea ¿Qué hace el hombre mayor ese aquí en Twitch, loco? O sea, eh, no, no, ya cuando lo dije en la mesa mi, mi, Nacho y mi padre, no, no sé qué, de, de España Y yo, a mí me suda la polla, ¿qué hace ese tío aquí, hermano? Es rico, ¿qué haces aquí? No te hace falta, bro, vete a tomar por culo Abre un, un prostíbulo, tío, allí en tu pueblo Churrita mía, pero dónde te pones aquí en Twitch, coño Lo que me faltaba, y yo Madre mía, furbo, mundo capitalista Y de, de ignorancia palpable yo es la polla, chacho. Vale, la abrimos ahora sí. Y, y espero ya hacérmelo. Y encima un jugador del de España está con su hija su, Con su hija. Con una hija suya, creo. Madre mía. ¿Cómo tiene que tener a la hija los lo suyo? Madre mía. Igual que la, la, la tía esa que le gustaba de Grey, ¿no? O sea, la niña esa extraña. Que era eh, hermana de, Del hombre calvo que juega al Call of Duty. Uno que se parece a Tyler. Literal, o sea, ¿sabéis a quién está el eres del LOL? El man que es calvo y le mete porrazos a todos. Pero enano, pues ese, o sea, el payo ese. La niña esa extraña, pues de Grey quería beneficiársela, ¿no? Y al final se fue con un futbolista. Normal, hermano, de Grey, chequea más dinero, ¿sabes? Tú no. <risa> Tú puedes ser el hombre de los contadores, ¿sabes? Increíble. Y muchas gracias por ese mega follow. Eh, Saquilo, eh, por supuesto, espero que disfrutes del directo Y de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad Papá, que como en Twitch, bienvenido hispana, Hipana de Perú y eso eh Perú es un sitio bonito, realmente Harte caso, cualquier sitio bonito Lo único malo es la desproposición O sea, que hay, no? O sea, políticamente de todos los sitios, campeón Literal, Saquilo Enorme, muchas gracias por ese mega follow ¿Cómo estamos? Y cómo van por supuesto, este bien con Flow ¿ah? Es eh, eh, enorme Me imagino en la cena de Navidad Escuchando cosas del Mundial Todos somos esa hija eh, Madre mía eh, sí, la hija de Luis Enrique puede tener, ¿sabes? Puede tener el, el, una, una distorsión en, la, en el coxis, ¿no? Literalmente, ¿por qué será, no? Increíble <risa> Llegaba a este punto, hermano, ¿qué debíamos de hacer ahora? Es una locura el puzzle este Mátenme, tío, mátenme Bienvenido, grande serlo. Mentira eh, Lo que has dicho, campeón, lo de Perú Pienso que Perú es un sitio bastante bonito Y ojalá España tuviese un grado de pureza Como todos los eh, lugares eh, hispanos O sea, la, la, la, tío, latino hablantes, tío ah, Increíble Literal, os lo prometo, que en España, madre mía, campeón, es eh, Lo Aquí hay niños MDLR con 9 años que fuman canelones ya, dronjas, y están con una navaja de mariposa haciendo así, y atracando ancianas, ¿sabes? Eso es España, campeón. Y políticos, eh, y Políticos básicamente con déficit de. Bueno, déficit de coeficiente intelectual. <risa> Literal, tío. Eh, te recomiendo quedarte allí. Eh, aquí en España, eh, ¿no? Eh, no espera mucho, claro. Nicole está. Sí, o sea. ¿Qué hora, es? Eh? Las 5. A lo mejor ha salido a pasar perreta al pollo, pero yo creo que igualmente está. O sea, ella siempre vigila en todo echado. A ver si juega al Pokémon. Le estoy haciendo inciso que juega al Pokémon, pero no quiere. ¿Babe? ¿Babe, campeón? O sea, ¿Babe de. de. de. de, de ¿O, o de jugador de fútbol. ¿No se llamaba Mbappé? O ¿Babe de esto? Hey. Eh, ahora viene otra vez, ¿no? Es que este hasta las pelotas de este mecanismo, campeón, te lo juro. Es eh, Aquilo. O sea, wow, Es increíble puto increíble Lo, lo mal estructurado que está el juego Conforme a eh, darle vida Porque el uno me encantó, tío Pero darle vida a este Al dos solo por eh, mecánicas De perse o sea, de persecución del, del Final Ball Por decirlo de algún modo Y del enano Es un poco huevazo Y encima que no tengo un checkpoint Rollo, ahora mismo No hay checkpoint que valga, ¿sabes? Hermano, eso no es, ¿no? Ni de conia Es para decirle eh, Que han metido un evento de la escarlata Para conseguir a Eevee eh, Terá incursiones pero tienes que necesitar un. O sea, las discusiones son lo que hace el Canegro, ¿no? O sea, literalmente, ¿no? El canecro con todo el chat coge y juega contra un bicho grande. ¿A eso te refieres, campeón? ¿Fue en 0 tú? Pero necesitas un nivel. A lo mejor no. A lo mejor no lo tiene todavía desbloqueado. Habrá jugado como tres horas. Literalmente, Nicolás, eh... El presidente de Venezuela No sabe leer eh, Le cuesta escribir Y ahí hay recuperaciones de 10 minutos De todas sus tonterías Para que vea campeón Zaquilo pa Aquí, bueno o Se aprovechan eh, los políticos mediocres Para, eh, bueno, eso Reproducirse entre ellos como cucarachas Campeón, robar al pueblo Y hacer, por supuesto Que las personas de la tercera edad están bien, o sea, Estén bien jodidas Y el, el español promedio Que no llega a 1.000 euros al mes Campeón ganado por todos los días Más de 8 horas eh, Muera O sea, muera intelectualmente incluso Es súper triste España es... Pues bueno, eso, ¿no? Uno de los peores lugares para mí eh, Es que es un estancamiento intelectual, ¿no? Sí, es eh, el nivel 1 eh, Ah, en el nivel 1 podrá Entonces puedo hacer lo que guay Pues solo... Lo, ahora, a ver si viene la gachona Pero está, eh, es, tiene que estar aquí Debe estar aquí Vale, y ahora lo del luego, Para allá Pero a lo mejor está pasando el pollito Qué guay, o sea, mola eh, ¿Y cómo es ese Eevee, campeón? O sea, ¿es un IB normal o, o tiene algo bonito? Eh, Fan 0 Que seguramente lo tenga, ¿no? Vale, os ha dicho Dios, pero si no hacía ni falta subirte a la caja, ¿no? Que estafa, yo me siento estafado Y te lo prometo campeón, tranquilo, para que tú veas Chile, Perú, México, todos los países hispanohablantes Van así, como el culo, políticamente Bueno, y el mundo en sí, no te, no te voy a mentir O sea, yo qué sé, habrá sitios Obviamente que vayan bien, pero <coughs> Cuidado, ¿sabes? A lo mejor hay Un sistema político un tanto <coughs> ¿Me entendéis, no? ¿Se debería abrir la puerta o ¿Qué pasa? No entiendo esto, tío, o sea, esto abre ¿Qué coño abre? Nada Como venga ahora mismo el Bendy a tocarme, me muero ¿En serio? ¿Me muero? Y yo esto no es justo, tío Vaya puta otra cabrón Y yo el juego está un poco mal, eh Increíble Y bien normal, eh, pero cambia el tipo de Del Tera o sea, ¿el tipo del Tera? O sea, del bichín, del Final box? ¿Sabías eh, que si no eh, existieran impuestos eh, podrás eh, podrás en 19 años comprar un Ferrari? Ya veo, o sea, increíble campeón aquí. Pff. Bueno, aunque en España eh, pensáis eh, penséis que ten, ten, tenemos nosotros aquí la, la sanidad eh, pública, la pagamos, ¿no? O sea, todos los trabajadores pagan la sanidad, ¿no? Es increíble. Pero para que tú veas, campeón. Hay impuestos que son necesarios, obviamente. Rollo la carretera, ese tipo de vainas. Yo, hostia, lo veo normal, ¿no? Al fin y al cabo, pero... Hay cosas que se sobrepasan, la verdad. Hay impuestos que son ridículos. No me jodas, tío. Me va a matar ahora, tío. No puede ser, hermano. No puede ser, tío. Joder. O sea, es que no Y El juego que tiene un puto mecanismo de decir me voy a joder o algo. Por ejemplo, eh, debería tener eh, Tera eh, normal y le sale con Tera dragón y por la cara. ¿Qué? Ah, el elemento dice. Al final sale Goku, ¿eh? ¿te imaginas? O sea, sería la polla. Si no te pasa eh, algo, eh, ¿por qué eh, tendrías que pagar? Eh, claro, la salud. Eh, eh, la, a ver, es la cosa: en España se paga por incentivos, ¿no? O sea, ya me entendéis. Nos diemos. Y qué gracioso eso que te cambie. O sea, qué fumada. Un puto Ibi así. Una fumada bastante terrible. Y ojalá que salga Goku, yo, eh, sinceramente, me está decepcionando un poco el Bendy 2. No está mal el juego, pero me está decepcionando. Solo fue un dato. Nada, pero es gracioso, al fin y al cabo, campeón. O sea, no sé, eh, tener conciencia activa, ¿no? De lo que pasa en el mundo es importante, pienso yo, claro. Sí, ajá, ah, el saber no ocupa lugar, eh, en ese sentido. Saquito. Siempre lo diré y es algo que, por supuesto, siempre hago. Eh, que vosotros también penséis en ello, ¿no? No sé qué cojones habrá abierto, la verdad, seguirá dando vueltas como un gilipollas. Esta parte de aquí se ha abierto. No entiendo. Mino a comprender. Ah, sí, hijo de puta, era esto, ¿eh? Papá, sabías que eh, un rey tenía una enfermedad que. Ah, hacía que. Tuviera un EP de 30 y eso? Que tenía algún tipo de.. O sea, eh, coño, como el man del WhatsApp. O sea, algún tipo de.. de otro, o sea, atrocidad. Este es el mismo de antes. Es el mismo de antes, bro. No lo pille. Claro, porque me mató el bicho. Gracias, Nachidur, por eso me ha habitado, cachón. Eh. Que ahí tiene el juego de nuevo, ¿eh? lo de Star Wars. Está bastante guapo, la verdad, no voy a mentir. Es el de las naves, tío. Está el que dijo Nacho también. Una lección sin dolor no tiene sentido. Hombre, es para Eso nada. Es porque ¿no? no se puede ganar algo sin sacrificar algo a cambio. Siempre Así que se hay haya soportado el dolor y lo haya superado, ganarás un corazón que es más fuerte que todo lo demás. Eh... Así es, un corazón de acero. Eh, increíble. Grande ese Nachidor, flipa, ¿eh? O sea, obviamente es la polla, o sea, hay que, hay que ponerle ganas siempre, ilusión a todo, ¿no? Eh, y con eso ya tenemos el 50% de, eh, de la felicidad que genera hacerlo, tío. Asegurado, pienso yo, Nachido. Gracias por eso me ha evitado, siempre estaré aquí, tío, de una manera u otra, creando contenido como un hijo puta. Linterna hacia arriba siempre. Tuvieron que, eh, tuvieron que usar un, co un cojín eh, con un agujero para eh, poder tener hijos. Sí, oye, eso que para lo ¿no? Qué locurillo, tío. Existe una persona que tiene una atrocidad eh, que eh, hace que sube NP eh, eh, le mida, tío, 70 metros. Imagínate esas y por ahí con eso. Un tumor, o sea, seguramente. Papá, ¿sabes que es el eh, Triegel? Eh, pues lo inventó Napoleón, buena parte Se dice ballena, ¿no, persona? ¿Será el Triegel? O sea, ¿dices el, el catalejo? O sea, lo de navegar? O sea... ¿O, o, o no es eso? O oh, el triangle es el, el, el gorro Triangular, no, no, tampoco Puto eh, Napoleón, Bonaparte bueno, eh. o sea, ahora me debería dejar ¿No? ¿Qué, ¿Qué? ¿He abierto? No entiendo, tío, o sea, Bendy cada vez se convierte En algo más confuso, tío Fuera de coña, no, no lo comprende ni su puta madre ellos ¿Qué ahora? Objetivo, tío ¿Qué paranoia, cabrón? No lo entiendo, tío No lo entiendo, bro Sewers ver con G en español, eh, lo de... Ah, urgencia, hostia, ¿es en serio? Qué puntazo, o sea? Puto Napoleón, tío El enano peleón, tío El maldito enano peleón ¿Qué significa causa? Claro, pero me he quedado rayado, ¿sabes? En plan rollo, ¿en serio? Me quería que era algún tipo de eh, de forma, ¿no? En plan de... Hey, de navegación, ¿sabes? Marítima o algo Realmente fue un poco más O sea, ya sabéis de más Pero eh, siempre ponen de malos, ¿no? A ese tipo de políticos O sea, imaginárselos de ahora, ¿no? O sea, actuales Que son cachos de carne con... Ya eh, causa, eh. Po, huevón, eh. <ríe> me encanta la palabra huevón, tío. Culiado, eh, culiado. Eh, me cago en la leche. Hay algunas palabras vetadas por parte. O sea, por unas personas que por supuesto usaron de ellos, pero eh, se puede poner huevón, tío. Eso sea, nunca lo utilizaron, no fueron inteligentes, ¿eh? No sé qué debo hacer ahora, tío. O sea, en plan. Me está poniendo un poco nervioso, tío. O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Le da la palanca? ¿Quieres que active otra? Security override, esta. Y eso no me deja nada. O sea. What, what are you selling? ¿Qué pasa, tío? No sé. Quiero terminar el tercer capítulo, pero creo que no lo voy a terminar Hoy, eh, ni de coña, o sea, perdón El cuarto capítulo sería, no sé Ya puedo ver un criado Eh, puta la huella, astral, astral Eh, astral, eh, eh, la de la, eh, Aquí me voy a morir, ¿no? Tío, ¿qué hago? O sea, esa puerta no está abierta ¿Qué cojones? ¿Viste lo que puso un francés que jugó contra España el partido de streamer sobre el equipo de España para la huerta? No vi algo como en plan eh, eh, es, es, es Francia, ¿no? ¿Sería de España o algo así? Le pegaron un, una patada a Rubius, ¿no? ¿O algo así era? Es que eso es donde lo retransmitieron, ¿sabes? Ahora mismo no caigo, eso no... En Twitch no fue, ¿no? Ni mucho menos. Tío, no sé qué hacerle, macho. O sea, alguna sugerencia. Lo dejo por aquí hoy. Muy agobiante, tío. El Bendy, ¿eh? Dos, o sea... No sé, tío, si alguien entiende qué hay que hacer Porque después de la manivela, ya no sé qué coño hay que hacer O sea, he llegado a ese site, ¿qué hago? ¿Lo vuelvo a quitar? ¿Lo vuelvo a pulsar? ¿Qué coño? Súper extraño, no sé Y esto nunca se puto abre Eso ya lo he hecho, eso es allí Voy a ir otra vez, mantenimiento ¿Más a mantenimiento, a ver, no sé ah no? No sé, tío, es de verdad, qué pesado, tío ¿Por qué se spawnean los bichos en este juego? Dios mío Mano, no deberían despawnearse los bichos, tío. ¿Qué hace, señora? Vaya, a lo mejor me mata y todo. No me jodas que me... Madre mía. Y ahora esto, tío. Pero es que, ¿qué sentido tiene, chaval? ¿Qué sentido tiene que me pongas esto ahora? Puso que era el mismo equipo que tenía eh, ganas de pegarle un cabezazo a Papi Gaby y eh, Virus le contestó al 3BT. ¿En ¿Serio eso? Al hombre, al, al hombre nano. ¿Por qué? Si es como un leprecado ese hombre. En plan, borracho, claro, borrachuzo, un poco. <risas> O sea, qué paranoia, ¿no? Es paranoia, ese hombre es como todo friendly O sea, no sé, no lo veo, no lo veo mala persona, pasa que es gracioso, ¿no? Pullet, otra vez. Mala hora. ¿Y yo cuántas cosas hay que hacer, tío? No me mola nada esta parte. Mal vale, ¿y ahora? ¿Y ahora aquí, habrá? ¿Esa plataforma? Nada, ¿eh? ¿Qué coño? ¡Hija de puta! Estaba ahí. Vale, uh, das motorraser, eh. eh, si tuvieran la eh, opción que elegiría es que eh, existan las semillas del de, eh, ermitaño. Los pendientes, eh, Las la pendientes pótalas. En verdad, eh, preferiría las semillas del ermitaño, campeón. La Zenku, ¿no? Dice, te refieres a esa. Tranquilo. O sea, literal la Zenku. ¿Sabes por qué? Porque así salvaríamos vida Literalmente. Con las potas nos haríamos fuertes, ¿no? Pero, o prefiero salvar vidas, ¿no? Papi, Gabi, eh, las que eh, pegamos madre mía, semillas, claro, sabes más, sabes rollo, fe, para todas las peña, está, está campechano eso, sería la polla. En verdad, a ver, imagínate que hay una, un accidente de moto, te, te pones una puta zenku, ¿sabes? Y de una, o sea, vas, vas, vas triunfando, ¿no? Así puedes estar eh, años entrenando y no comer. ¿Qué gacho ese ese tú por donde lo ves? Ah, bueno, a ver, sí, ¿no? También se podría. Vale, ahora sí se puede, su puta madre entiendo, tío. Auto seis, por favor, dime qué guardas, tío. No tengo vía, gente. No tengo vía. Qué triste, tío. O sea, el juego cada vez peor, ¿eh? Pues que no me vuelve. ¿En serio? ¿Todavía no ha, no ha vuelto? ¿En serio la luz? Uf, a mí... Mao, ya lo sabía De más, campeón, Calensei. Tuve un momento en el cual estuve aquí en el pueblo durante... ¿Cuántos días? Tres días sin, sin internet, venga con mi vida. <risa> Superdore, tío. O sea, increíble. Puede es que se haya. No, no han leído. O bueno, no han leído. Perdón. Tienes que. Tienes que darle al servicio técnico campeón, a Carichen 6, de la, de la compañía y verlo, de una. O sea, decirle del tirón, básicamente, ver si hay algún tipo de caída. Yo es lo primero que hice y sí que salió que. O sea, porque le estuve preguntando a Morbid también. que ¿Y yo, eso? ¿A Mock? ¿Amor? ¿O a Le estuve preguntando a Morbid y ahí también se le fue la luz, ¿no? Incluso al internet. El Morbid seguro que. Eh, ¿Qué tiene? Le preguntaré a Cali ¿Qué ha pasado? No tiene internet. O sea, perdón, luz. The is upon us. LOL. Killer. Aquí me mata Killer. tú, mamá huevo. cómo cómo, cómo! ¡A mí! Hablar con respeto. Lávate la boca que te huela a choto. ¡Mamá huevo! ¿Y tú quieres el rey, compadre? ¿Tú quieres el Dark Soul? Ajá. Vete ya con los cuernos, eso que me lleva. Y yo Ujela me Odyssey, ¿eh? Estos bichos son. ¿A que no los puedo matar? vamos a matar, hijo puta, ¿eh? Vale. Yo soy sí mejor que. ¡Hostia! ¡No me deja salir! ¡Ja, ¡Ah! pa pa pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam! eh eh, bro! Hermano, pero ese quién es, ¿illo? ¿Aragorn? ¿De dónde salgo? Me va a dar algo, ¿illo? ¡Chacho! ¿Y yo? ¿Tiene los cojones de ponerme aquí? ¿Quién gana? ¿En un PvP, Mr. Satan? o. Eh, otro tío. Mr. Satan, el, el pobre, ganaría. Solo por pena, campeón. Solo por pena. <risa> solo por pena ganaría Mr. Satan. Es muy friendly, tío. No entiendo. No entiendo por qué me sale el sonido de música, tío, de muerte y destrucción. Sin ni nada. No hay luz el pobre. Sí, o sea, lleva sin una hora larga, ¿eh? El tío borracho después de eh, que España pierda. A ver, eso sí, ¿no? Por alguna. Por alguna razón, eh, Saltor diferencial. Puede ser. Papá, usa la técnica. Papá usa la técnica de dar sol. O sea, golpe para atrás, ¿no? Súper extraño, la verdad. O sea, os lo juro que. No sé, tío, el Bendy no me está disgustando. ¡Hijo de puta! No me está disgustando. Tenía un toque. Tenía un toque, tío. No me está disgustando, pero me está pareciendo como... ¿Es nuestro colega? ¿El señor? ¿Es el nuestro colega, hermano? ¿Es el del túnel? ¿Y esto? Y yo, para que me digáis que no está bugueado, compadre, ¿no? Ha saltado a la general, eh, el que protege todo. Y encima saltó todo el pueblo... Será problema de la central De la centralita, literalmente O sea, eso es una putada, la verdad Porque... Imaginarse ya Que va a pegar pelazo allí Y todo el mundo se va a quejar Y va a llamar en plan rollo ¿Me entendéis? No, y yo que me he quedado sin luz me... Y todo el mundo empez... empezará Incluso Hola, ¿qué tal, bro? Eres bueno, ¿no? Increíble el pobre, tío O sea, a ver También decir que Cuando a mí pasaba eso A Cali Sensei Era una putada Pero cuando, bueno, cuando no tenía luz Menos mal Que siempre tenía Una puta Nintendo, tío Al lado Rollo ¿Me entendéis? No? Una puta una Game Boy A Pan Cosas así las PSP también Me pongo nervioso O sea, es duro Pero nosotros sin, sin luz Tío O sea, sin luz internet ¿Qué coño hacemos, no? Al día de hoy O sea, para el entretenimiento Leer, sí Podemos leer durante un rato, ¿no? Pero más allá de eso Ahora mismo somos animales de, de, Del puto internet, tío Esclavos del internet ¡Dios! ¡No vea, no! Lo que hay aquí chichilla, ¿eh? ¡Chichillo, chichillo, chichillo! ¡Dios! ¡Qué ladrón, ¿eh? ¿Esto qué es un casino? ¡Madre mía! mía! No vea, Andrew. Ha triunfado, hijo de puta, ¿eh? ¿Quién gana? Eh, ¿Goku o Goku? Eh, Goku, ¿eh? <risa> Grande ese es Aquilo. ¿Quieres el Discord campeón? Por si... eh, la verdad es que mola, tío. O sea, no todo el mundo cuando viene, ¿sabes? Tiene ese tipo de, de interacción. Y me mola, me mola. O sea, tu sentido del humor no, no es malo, ni mucho menos. Hay gente que viene y nos quedamos en plan, ¿y eso qué es, tío? Lo que acabas de decir, ¿no? Pero me mola. O sea, es simpático eso. Es muy simpático. O Se agradece mucho que siempre eh, vengan personas como tú a la hora de streamar juegos paralelos, ¿no? Eh, muchas gracias de nuevo por ese mega follow, Zaquilo Poderoso. Eh, ¿Ves el panel y apaga eh, y enciende la, el general? Messi. Eh, Messi, en verdad, eso me hace gracia eh, a Cali Sensei y Zaquilo, lo de Ibai, ¿no? De la reacción de... Eh, que le dice el, el nieto a la, a la abuela... Eh, Abuela, so, ¿tú, tú me quieres más a mí o Messi, dice, Messi, a vos quién coño lo conoce. Y yo, qué puntazo. Y yo, todo este lo resuma así nomás, <risa> Me hizo muchas gracias, papá. Dime, eh, yo, yo no, podré ganar a Goku. Hombre, si Goku, ya me entendéis, no, o sea, en un vídeo yogu quizás, eh. <risa> ok, voy. acá tienes eh, un tester por allí. Eh, Discord. Eh, no, no me. ¿Quién gana? Eh, ¿Se nos llama. O oh, Mr. Popo. Gana Mr. <risa> Mr. Popo, tío. Pobre Mr. Popo, tío. Me encanta. Eh, cuando los otros días estuvimos hablando y lo dijo Falcero tú, rollo. Ah. El puto nombre me, me encantó O sea, a mí de pequeño me encantaba ese personaje Papá, eh, tienes el poder de nuestro amistad ¿En verdad, con eso ganamos, ¿eh? Muy Undertale eso, ¿eh? Molaría tener paciencia para el Undertale, ¿eh? ¿Soy yo el rey ahora de los bichos? ¡Y yo tiene una polla de ellos de tinta! ¿La habéis visto? Hermano, ¿qué quería? O sea... Ah, vale, no es una polla ¿Tiene eh, usted un tester? ¿Lol? Se había partido ¿Un tester? O sea, lo, lo de tastear lo de la luz, dice, ¿eh? Tío, me he rayado, o sea, ¿qué debo hacer ahora? ¿Qué debo de puta hacer, tío? ¿Lo dejo por aquí hoy? Ah, por aquí no he ido, ¿no? ¿Y yo me, me recuerda al Starcraft? Os lo juro de corazón, tío. Os lo juro, y qué grande ese padrón tu tío Tu papá tiene, eh, tiene el poder de nuestra mitad, qué grande Me encanta Lo que molería es tener dinero para eh, el Undertale eh, No vale mucho, ¿no? Pero bueno, entiendo que eres pequeño, ¿no? Entonces, fácil, campeón Yo también soy pequeño y obviamente Como siempre digo y narro la historia Yo empecé a hacer eh, crear contenido en tweets Literalmente campeón zaquilo a los 25 años Podría haber empezado antes si eh, me lo hubiese permitido económicamente, ¿no? Pero no pudimos ni tampoco le pedí nunca a mis padres nada Acerca de este sueño, ¿no? A City Ball uh, um, uh, Broken Dreams Qué guapo, ¿no? O sea ¿Qué pasa? Yo, cada vez ¡Mira el Bendy! ¡Hijo puta! Qué mono, tío El Bendy, hermano ¿Qué pasa el Bendy, cojones? ¡Es el kawaii! Ey, ¿no? Uf Te toca hacerte la yapa A oscura Acá será ¡Mierda! 17% de batería Un Power Band, No, eso era tengo 120 20 años, muy poco eh, Eso sería un EN, ¿eh, campeón? Los EN del Señor de los Anillos A Cali decides eh, o oh, a, a Papa o a hacértela ya pasará Yo no doy, bueno, sí Dopamina sí puedo, eh, sí puedo proporcionaros con eh, una, eh, una buena jugada O ya me entendéis, ¿no? Jodido <risa> No, pero no creo que tarde mucho, la verdad Y más allí, que obviamente a lo mejor aquí en mi pueblo es más coñazo Por el tener que venir Pero estoy seguro que le queda cerca, campeón Cali Sensei Para restablecer la centralidad o ver qué coño ha pasado en el diferencial Vamos, bueno, incluso puede ser cualquier tipo de puto repetidor de mierda Qué puntazo, tío Vale, aquí lo vamos a dejar hoy, si me disculpan Si me disculpan, me quedan dos capítulos Creo que el lunes lo termino, creo O sea, está muy loco, tío Bendy, hola, ¿qué tal, bro? Qué mono, tío O sea, seguramente después me quiera comer la cara, ¿sabes? Pero ahora no Está guapo, tío, me mola, pero ¿veis? Este nivel Yo qué sé, tío ¿Me entendéis? No lo hemos hecho ahí a cara perro, tío Dando vueltas como un hijo de puta, o sea, no me mola eso Vamos a guardar, nos quedamos aquí con el Bendy Me parece una locura este puto nivel, eh Mientras no metas nada en el enchufe, será Belliro Be Be eh, Super Saiyan eh, Blue o Goku UI. Ahí... A ver, es que me gusta mucho eh, el Belliro. Me mola el Belliro. Tiraría por Belliro. Lo dejo aquí, gente. O sea, si no... Si os parece bien. Es que también me gustaría traer a... Ay, lo tengo ahí, tío. El Evil Dead. Me gustaría traer el... El Evil eh, West, también Increíble, Akali, eh, quita todo lo que esté conectado Menos en la nevera y menos eh, lo de cocinar Claver, por la subida, por eso antes De que eh, Akali Sensei fuese campeón a, a recoger a su hermana Literal, eh, dijeron de la regleta de subida Yo se la robé esta de pequeño a Nacho Y está muy bien, eh. tipo lámparas en la TLTC Por la subida, bueno papá eh, Voy a robar batería, eh, si juegas al LOL eh, Ya me dirás, sí campeón, lo haré luego Más tarde, no obstante, no te voy a dejar ¿sabes? No me voy a poner a jugar ahora ¿sabes? Wow, ya está es sido decir, no, no, te voy a esperar para jugar al LOL, literalmente he dicho, escucha, va a venir la luz porque me cago en todos los muertos cristos, eh. De nada, Cali, o sea, literal, eh, pero me cago en la puta. No es una alegría, pero es cierto que yo cuando pasé estos días, eh, Zakilo, Fantasma de Cali 6, estos tres días ir a hacer directos sin luz, estaba muy rayado. Perdón, sin internet, o sea, imaginarse sin luz, en plan aquí con una puta vela, rollo satánico, o <risas> Satanic move, eh. Literalmente.